un nuevo amaño en oposiciones eh, de oferta pública de empleo de este ayuntamiento, concretamente un amaño en las oposiciones a oficial de cementerio, unas oposiciones que se celebraron el pasado 20 de noviembre del 2021, un cuatro plazas de oficial de cementerio de turno de estabilización de la oferta temporal de empleo público del año 2018, donde ya digo, denunciado por la Junta de Personal, por todos los sindicatos de esta casa, denuncia de la que aquí nuestro grupo quiere hacerse eco. Eh, se marcaron las preguntas para para que determinada gente que se presentó al examen eh, las acertara. Eh, fueron marcadas ocho preguntas. La forma de marcarlas fue poner un punto al final de la frase, en la respuesta correcta. Eh, esto, como digo, ha sido denunciado por la vía administrativa, por todos los sindicatos de esta casa.